Campeones de League of Legends en 10 segundos Heimerdinger pone una torreta Puede poner hasta 3 Si ve una habilidad de un enemigo Que está cerca de una torreta Va a tirar un rayo Si está cerca de las torretas Gana velocidad de movimiento Tira unos cohetes Tira una granada Mejora sus habilidades Si querés que tu campeón favorito salga en un video Escribilo en los comentarios Voy a aprovechar para aclarar algo Que creo que tuve que haber aclarado hace bastante tiempo Lo que importa para que se tomen los 10 segundos No es la duración del video Sino la duración de la explicación Del campeón Por ejemplo en el caso de Heimerdinger la explicación empezó en el minuto un poquito más del 2 Pongámosle 2.10 Del segundo 2.10 hasta el segundo 12.10 Tengo para explicarlo No desde el segundo 0 hasta el segundo 10 del video Porque si fuera así todos mis videos estarían mal Porque, bueno, no todos Pero la gran mayoría estarían mal Por eso está el cronómetro puesto ahí en, en, en la pantalla Para que se vea desde dónde empieza el, el... Entre comillas el speedrun, que es como lo veo Hasta dónde termina Por ejemplo, si vos vas a un video... De alguien que está haciendo un speedrun Y el video empieza con una intro Esa intro no cuenta para el speedrun No vas a ir a speedruns.com Y vas a ver que tiene una duración mayor Porque el video tiene una intro No me molesta Que me comenten El video dura más No son 10 segundos No me molesta porque obviamente no es algo que tenés que saber Desde que naces Pero bueno, estoy para... Ya que estoy acá lo voy a explicar Porque, qué sé yo, hay un montón de gente que lo está comentando y me está malestando un poquito, apenas, solamente un poquito, muy poquitito, así que nada, eh, los veo mañana.